y van a buscar un punto focal donde concentrar su atención permitirle a los ojos reposar su mirada ahí apreciando el color de lo que están viendo la forma la textura sentirse totalmente atento alerta y conscientemente poco a poco todos mis pensamientos se concentran en estar aquí conmigo. Siento la temperatura de esta habitación. Percibo la suavidad del viento en mis pulmones. Tomo conciencia de cómo estoy Justo en este instante, al final de este día, en el inicio de esta semana, percibo la silla donde estoy y el cuerpo. enviándole vibraciones frescas y suaves, haciendo un recorrido mental por cada espacio de esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo. En cada respiración, Sentir como al inhalar la suavidad del aire es como si el cuerpo en cada una de sus células se recargara de la energía tranquila, serena, de la paz. Y al exhalar, sacar de este cuerpo todas las tensiones. Liberarlo del estrés. Y de cualquier síntoma que no quiero sentir. Inhalo tranquilidad. Relajación. Calma. Y exhalo cada vez más concentrada. Sintiendo que cada exhalación me vuelve más liviana. Libre de todas las tensiones. Aún en las partes de los hombros, el cuello, la cabeza, la espalda, donde más se había acumulado la tensión. Siento que con cada inhalación y exhalación penetra más profundamente en esos músculos hasta quedar completamente en relajación. en un agradable estado de bienestar donde el cuerpo se siente tranquilo suave por unos instantes aprecio todo lo que esta maquinaria hace por mí como todos los órganos funcionan de forma automática, independiente, creando sistemas complejos que yo no llego a entender completamente. Y así, este cuerpo me permite hablar, moverme, Percibir diferentes formas, colores, escuchar sonidos tan diferentes, aromas, temperatura. Un maravilloso vehículo para el espíritu que soy. con el cuerpo en bienestar. Vuelvo a apreciar lo que cada célula de este cuerpo significa. Con gratitud, cariño, respeto, entiendo que yo soy responsable de mantenerlo en su mejor condición. Esta maravillosa maquinaria es como un templo que se me ha designado a mí, al alma. para cuidarlo por un tiempo, por lo que dure esta historia. Y aunque a veces no funcione algunas partes en su mejor momento, ha hecho tanto por mí a lo largo de esta vida. valoro y le envío todo ese cariño especial a cada órgano de este cuerpo con esa profunda gratitud de haberme servido y dejo que sea esa energía de amor, de paz, de bienestar la que duche por dentro cada rincón de este cuerpo recargándola de la frescura de esa energía renovada de cada átomo vuelve a vibrar en la dulce armonía de la paz y por unos instantes vuelvo a disfrutar de estar en paz. So Thank you.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 Esta profunda armonía, mi corazón vuelve a sentirse completamente liviano y con el cuerpo. que soy, esta energía espiritual, sutil, más allá de lo físico, esta conciencia eterna que siempre ha existido y seguirá existiendo. Aún después de que a este cuerpo le llegue su hora, puedo sentir esa luz pura, brillante. tantos distintos colores que soy. Volver a entender que en el alma que soy yo están todas las virtudes que quiero sentir, que hace tanto tiempo he buscado sentir, que forman parte intrínseca de lo que soy yo eternamente y que había olvidado. Esta hermosa dimensión de luz, fácilmente puedo experimentarme con la alegría de ser lo que soy yo en realidad. Más allá de un rostro que cambia con el tiempo, Más allá de una lista de cosas por hacer, más allá de las relaciones que con los años se han vuelto más y más complejas, yo el alma soy eterna. Y esas cosas son pasajeras, son parte del rol, del papel que yo actúo en este mundo. Dentro de la gran historia humana, yo soy un actor. Tengo una misión por descubrir, por disfrutar, por despertar y se abre ante mí esta hermosa identidad espiritual de mi propio ser, como si lograra verme en un espejo y verme a mí, el alma, este ser único en todo el universo. Yo expreso de forma peculiar particular, mis propias especialidades, lo que yo soy y lo que puedo aportar, nadie más lo puede hacer de la forma en que yo, el alma, lo hago. es como si volviera a verme a mí mismo y volverme a reconocer a descubrirme en toda la amplitud de lo que soy donde los límites de mi edad del género de este cuerpo ya no existe, el alma por sí misma puede expresar todas las cualidades eternas, masculinas y femeninas, sentir amor profundo, puro. sentir alegría burbujeante sentirme a salvo porque nada ni nadie puede dañar al alma yo soy eterno yo soy energía espiritual y puedo disfrutar estar frente a ese espejo escucharme a mí mismo con atención disfrutar de sentir lo que realmente soy esta energía amorosa originalmente pura llena de paz disfrutar de ser todo lo que realmente soy esta alma única, especial, por unos instantes me siento frente a este hermoso reflejo de mí mismo, entendiendo profundamente este enorme potencial que hay en mí, mi capacidad de estar feliz, de estar en paz, de estar como lo que tanto quiero estar. En este segundo me regalo esa dulce experiencia, despertando desde el corazón lo que sea que el alma quería sentir. esta agradable sensación de volver a estar en paz con lo que soy realmente, de volver a sentirme la enorme capacidad que hay en sentir como yo el alma en lo que sea que pongo toda mi determinación puedo lograr lo que sea que me disponga cuando soy consciente del alma que soy no hay nada imposible para mí cosas que podían parecer enormes montañas se vuelven pequeñas semillitas fáciles de resolver como imágenes que vienen y van en una película observándolo todo sin absorber en una paz total. Esta satisfacción de sentir lo que soy donde ya no tengo que compararme con nadie porque soy feliz con mi propio ser. Donde estoy disfrutando de este papel personalizado que la vida ha trazado para mí un papel distinto al de cualquiera, un papel justo para el alma que soy yo. Y al igual que este cuerpo es diferente a cualquier otro, lo que desempeño, lo que vivo, y aún más profundamente lo que aprendo en este sendero de la vida es para mí, mi propio viaje personal, mi propio sendero de entrenamiento. y sentir como en este recorrido de la vida descubro mi propia fortaleza. Y las situaciones más retadoras han sido mis mejores maestras para hacerme despertar ese potencial que estaba durmiendo, esa capacidad de adaptarme, esa capacidad de afrontar lo que sea, sintiendo que en este recorrido realidad, nunca he estado solo, sola. Yo, el alma, he tenido al alma suprema cuidándome de forma sutil e incógnita, inspirándome en mis momentos de mayor oscuridad pacientemente esperando a que yo, el alma, volviera a reconocer lo que soy en realidad. En esta dimensión de luz, de completa pureza. Puedo experimentar tan cerca de mí, a la fuente suprema de amor, a la fuente de todas las experiencias que el alma necesita mi compañero eterno, el alma suprema, tan contento de ver mi recorrido y de ver que estoy logrando sentirte tal y como es. El ser más amoroso todo el Universo, como un océano de amor, capaz de amar tan profundamente, tan incondicional, que puede amar a todos los seres de este mundo. Tiene la energía suficiente la sabiduría profunda y su papel es confortar los corazones de todas las almas de este mundo. Puedo sentir su amor cubriendo como una hermosa luz al mundo. La luz del amor espiritual. El amor de la más dulce Madre Suprema. El amor capaz de nutrir al alma, despertarla, sanarla, guiarla y pacientemente inspirar a que dé su mejor esfuerzo. Así puedo sentir natural y fácilmente esa conexión cercana con mi Madre Suprema, en un abrazo de amor espiritual, donde me vuelva a sentir a salvo, puedo reconocer que en mi largo recorrido han habido tantas situaciones a que de alguna forma no fui yo, sino esa energía de amor tan pura que me estuvo guiando. Agradecerle a esta dulce madre y dejar que su amor sane al corazón. y volverme a sentir fuerte, estable, insacudible, como un guerrero de luz, capaz de derrotar cualquier negatividad en mí. capaz de conquistar al miedo, la tristeza, las dudas sobre mi propia capacidad. Yo soy un alma valiente, un ser fuerte, estable, profundamente amado la Madre tan dulce. Disfruto de sentirme bien, de estar libre de todas las preocupaciones, Habiendo conquistado el miedo, sé que soy capaz de afrontar cualquier cosa. Porque no estoy solo, sola. Tengo la sabiduría de la Madre Suprema. así aprecio el recorrido y tomo lo que necesito para lo que queda en mi historia para volver a disfrutar de cada segunda que se me regaló en esta vida. Despertar desde lo profunda la alegría por vivir, por existir, por explorar, descubrir Todas mis cargas, todas mis responsabilidades las comparto con mi compañero eterno sabiendo que tengo al más sabio consejero. sabiendo que el alma interna es capaz de sortear todo en esta vida. Así me siento satisfecho con lo que el recorrido me ha hecho experimentar me siento satisfecho con lo que he llegado a ser y muy contento con lo que voy descubriendo en mí en este camino por la vida Así estoy listo para regresar a dar lo mejor de mí en cada pensamiento, en cada acción, a cada instante, creando a cada paso destino que quiero vivir y con esta nueva actitud ante mi existencia poco a poco regreso a sentirme en este cuerpo en la silla en este lugar Apreciando <coughs> Cómo me siento Apreciando Lo que he logrado Experimentar Moviendo suavemente mis manos y mis pies Abro los ojos y los tenía cerrados